Hola a todas. Hoy día vamos a aprender a cómo hacer su orden desde su página este, electrónica este, CERMAT. Así que tenemos acá, esta es la página principal, esto lo que están viendo acá son los productos verdad que tenemos, fragancias para el cuerpo, para niños, para maquillaje, tratamientos de la piel y para mascotas. Si usted quiere algo para las mascotas, como por un ejemplo, le da clic y usted va a encontrar que estos son los champús y los perfumes para mascotas. Si usted quiere comprar, simplemente le da clic aquí a este champú por un ejemplo y usted selecciona si quiere uno, pues pone uno verdad Entonces aquí ya está añadido al producto. Si usted quiere nuevamente volver a esta sección y quiere un perfume para niña, para perro, pero que sea hembra, entonces usted este lo, lo incluye. Aquí en el carrito del pedido, entonces ya llevamos tres como pueden ver. Suponiendo que usted quiera algo para usted también, entonces vamos a, a ir aquí a las fragancias, ¿qué les parece? Vamos a ir aquí, o si quieren ver los cosméticos pues también, ¿verdad? Pero vamos a ver las fragancias para que puedan ustedes elegir. Si es una para él, eh, entonces le dan clic aquí a la figura de hombre y ustedes van a identificarla según como quieran. Si usted quiere para un hombre elegante, para un hombre joven, aquí está, este es para un hombre joven. Este y aquí tenemos la que es Under Control y la Fit, esta cualquiera de las dos son riquísimas, ustedes la pueden incluir a su carrito Suponiendo que es todo lo que usted quiere, entonces acá van a hacerle clic a ver el carrito del pedido y ustedes acá, digamos que cambió de opinión y no quiere esto. Entonces acá dice, me sale demasiado dinero. Entonces acá recuerden, para que ustedes tengan el envío gratis debe ser de 50 o más. Pero vamos a suponer que usted no quiera eso y lo vamos a quitar. Entonces, acá si quitamos eso, este, usted acá eh, siempre sí califica para el envío gratis. Como puede ver, va a pagar 51.10. Pero vamos a ver si usted cambió de opinión y dice, no, no quiero ya el champú para mi perrito. Entonces, aquí actualizamos y ustedes van a encontrar que aquí usted va a pagar el envío porque no suman 50 dólares en compra. Así que mucho ojo con esto. Si usted quiere estar... Eh, para ahorrarse el envío, usted va, va aquí a colocar otro producto y va a actualizar. Y como ustedes pueden ver aquí, ya tiene el envío gratis. Luego que terminó esta compra, usted continúa al checkout. Entonces, acá usted pone la, el nombre y la dirección eh, como clienta, ¿verdad? Porque vamos a suponer que esta es la clienta la que lo está pagando y aquí la dirección para dónde va. Entonces, vamos a llenar. Si este es usted y usted lo está enviando, va a poner sus datos y va a poner la dirección eh, para dónde va. Entonces, acá asegúrense de escoger bien el estado para que no vayan a cometer ningún error, ¿verdad? Así que, bueno, una vez que ya lo hicimos, vamos a continuar. Y una vez que ya continuó se podrá dar cuenta aquí que usted va a pagar 52 dólares con 40 centavos, no paga envío, no paga impuesto, así que solamente paga el muy producto. Así que esta es la dirección para donde va, esta es la dirección de dónde va. Entonces acá continuamos y usted acá va a encontrar este, esta sección. Usted puede pagar con PayPal si tiene, pero si no, aquí le va a hacer clic donde dice con una tarjeta débito o crédito. Una vez que le da una tarjeta de crédito o débito, este, usted va a encontrar esta otra imagen. Esperamos un momentito y aquí usted va a llenar esta información con su tarjeta, con su nombre y todo. Una vez que terminó, le dio clic y ya se procesó el pago. Entonces, ¿qué sucede cuando ya se procesa el pago? Simplemente le va a caer una notificación en su correo electrónico como esta. Le va a caer un recibo donde usted va a poder ver que aquí está la compra que se realizó. Aquí está la dirección para dónde va y el monto que se pagó. Y eso es, así es como funciona eh, vender en línea con la página de CERMAC.